Ok, esto es tomo número 8 de gracias y bueno, empezamos. Ok, no quiero dar muchos detalles, solo quiero expresar lo que siento, algo lo que siento, desahogarme tal vez. Y bueno... Ya no somos unos niños yo. Ok, ok, y esto es Lion Records. Pero debemos cuidarnos mutuamente, ¿no? Es algo como Gracias a esa persona con unos ojitos lindos Con su voz tan suave en mi mente causó sismos Siempre que vuelvo, todo lo complico Quise mejorar y no vi que yo ya era rico a tu lado Soñaba con comer helado Ver un atardecer y el mar a su lado es único beso fue el mejor regalo Dime una vez si vuelvo o estoy ya terminado y Sé que fue mi culpa, tal vez no vuelva nunca de que este viene ya siempre se preocupa, yo le causo de daño, me arrepiento y ahora toca, y ahora que toca pasar noches enteras velando nuestro amor, neta que con ella yo conocí el amor, dime dónde está, tal vez se marchitó, solo escucho tus audios, pues extrañó tu voz, pues extrañó tu voz, y como dije no quiero dar muchos detalles, Ni nombres solo quiero expresar todo lo que siento desahogarme y con lo que canto espero que lo disfrutes y y salgo como mi vida fue más bonita cuando llevo ella cometí un error y me hago en botellas volvimos a hablar y gracias a ella doy lo mejor de mí por mi familia también por aquella promesa que un día hice tal vez un las no cumpla El él no va a dejarte nunca, vuel juntos felices en mi primer concierto. Tus canciones y algunas tristes. Me la paso pensando a las 6 de la mañana. Una noche llorando, imaginando tu mirada. Me la paso viajando, un cuento de hadas. Donde si estamos juntos y nunca pasó nada del error que yo cometí. Y tarde aprendí, y ahora en tu voz y en tu mirada me perdí. Dime que no fue así, que todo es un sueño. Que despertaré y que te veré de nuevo. Que despertaré y que te veré de nuevo. Y esto es fantástico, es Lion Records y ya la sabes. Y muchas gracias, en serio, te lo agradezco con todo el corazón.